La doctora Miriam Germán, terminamos, ¿verdad? Con vas a... sí, sí. Cada uno, pero ya. La doctora Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República, dice que el Ministerio Público actúa con independencia y sin presiones. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que durante su gestión el Ministerio Público ha podido trabajar con independencia y sin presiones indebidas. La funcionaria hizo estos pronunciamientos al encabezar en San Cristóbal la vigésimo cuarta sesión extraordinaria del Consejo Superior del Ministerio Público en el marco de los actos conmemorativos del 177 aniversario de la Constitución Dominicana. En ese orden, llamó a todos los fiscales del país para que actúen siempre en el marco de las prerrogativas que le confieren la Constitución y las leyes sin descuidar la unidad de las actuaciones que deben guiarlo como un cuerpo al servicio de toda la ciudadanía. Germán Brito dijo en una nota de prensa que está comprometida con el cumplimiento de las funciones que la Constitución le atribuye al Ministerio Público, respetando los derechos y las garantías de las personas. Vamos a ver, Carolina. Eh, bien, realmente sí, estas declaraciones caen bien en el sentido de que Escuchar a la propia eh, Procuradora, cosa que ciertas personas entendemos que es así, que confiamos en la gestión que se está realizando, en el mundo hay de todo y hay de todo en la Viña del Señor, hay gente que entiende que no, que persecución política, que esa Procuraduría eh, sigue respondiendo a intereses del Ejecutivo, que solo se han apresado a gente del gobierno pasado, gente cercana a Leonel Fernández, señores, estamos hablando de cientos y cientos de casos que están en proceso de investigación. O sea, es, tenemos la información, los datos, de que una procuraduría tiene en sus carpetas, en sus archivos, una cantidad de casos que no le va a durar, no la gestión de Abinader, varias gestiones para esos que dicen que es, un, eh, que es respondiendo de manera directa al Ejecutivo o a una persecución política. Cuando nosotros tenemos a la mano y vemos las informaciones de los diferentes casos, señores, que se están llevando en la República Dominicana y que entiendo yo y ustedes podrán... Eh, conocer mejor, o sea, no de en un mes, no en dos meses, no de la noche a la mañana, se crean expedientes de este nivel donde hay un proceso de investigación muy fuerte y sabemos la manera, el entramado en que se da en las instituciones públicas y la posibilidad que tienen de armar, de maquillar, la, la, la o sea, lo... lo los procesos ilegales que hacen los funcionarios, ustedes saben lo difícil que es determinar cuando hay procesos ilícitos en una intención, en una institución pública, porque tú tienes la forma, tienes los mecanismos de encubrirte, que es lo que veníamos observando que se estaba dando. No, pero yo soy, eh, yo no he cometido ningún acto. El caso de aduanas del señor Casanova, yo soy inocente quien me demuestre lo contrario, pero tenía una tarjeta de 10 mil dólares aparte del salario y de todo lo que conllevaba, de todos los que, beneficios que obtenía, no, eso no es ilegal porque está establecido en el régimen. Ah, pero el mal uso de los recursos, el dispendio, darte buena vida con el dinero del pueblo, no, no es ilegal porque yo tenía la tarjeta, no, no lo es. Entonces, es este tipo de comportamiento y de entramado que se da en las instituciones y sus funcionarios que maquillan, manejan los datos, hace mucho más difícil los procesos de investigación. Y tú esperas, eh, o la gente espera ver que de la noche a la mañana se tengan respuesta de los casos. Es como lo que pasó con Odebrecht, señores, que la propia Miriam Germán dijo mucho antes: o sea, ese caso prácticamente está perdido por la manera en que se han manejado las supuestas pruebas que presentó el, el Ministerio Público anterior, al punto de que no fue posible de que hayan dos personas que han sido encontradas culpables de, de, de, de soborno, pero no están los sobornados. Ustedes han visto una cosa tan... E, e, irracional, e, tan difícil de, de entender de cómo es posible que te armen un expediente Donde sencillamente hay gente que está siendo culpada Pero no están eh, las, los ciudadanos que supuestamente debieron de estar involucrados Porque como el mismo Ángel Rondón dice, que okay, yo soy culpable de soborno Pero ¿y dónde están los sobornados? A ese punto, a ese punto estábamos nosotros con la pasada gestión En lo que tenía que ver con el manejo de los casos Señores, el caso, los casos de narcotráfico que se han estado destapando en este país, ah, que eso es la DEA, que esos son los organismos internacionales, pero sin un trabajo interno de colaboración de un ministerio público se hace mucho más difícil, partiendo de que todos estos últimos casos, no estamos hablando de uno, estamos hablando de cuatro o cinco casos de relevancia, de importancia, de golpes al narcotráfico en República Dominicana. Eso nosotros no lo veíamos anteriormente. Aquí nosotros teníamos a un César el abusador que duró 20 años, 20 años duró operando en la República Dominicana y nadie sabía nada, ni impuestos internos, ni la procuraduría, ni, ni todo el círculo eh, de, de dinero, de importancia en la capital, sabía las, las movidas que daban alrededor de este señor. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, la cantidad de casos acumulados, el tiempo que conllevan hacer investigaciones a estos niveles, cuando se habla de corrupción administrativa, hablar de que también hay gente... ...de este gobierno que está siendo investigada ah, pero que fulanita, que Kimberly, que el de la lotería, que fulano, ajá, pero y entonces, como quiere malo. Eso, eso por otro lado. También tenemos eh, lo que tiene que ver, señores, con la con el, los recursos, que es un aspecto que se está eh, discutiendo. No entendemos el por qué que tenemos un ministerio que supuestamente responde al gobierno de Luis Abinader... La disminución de recursos desde el, el presupuesto para el año que viene, se supone que debería de haber mejor un apoyo, ¿verdad? Que eso de por sí ya está mal, lo que se le debería es de aumentar. Entonces ahí no me parece que haya alguna cercanía o afines de un ejecutivo con un poder legislativo, Judicial en nuestro país entonces todos estos aspectos que podríamos nosotros citar y que más adelante detallar te dicen que ciertamente tenemos un ministerio que no está respondiendo al ejecutivo y que se maneja con bueno. un nivel importantísimo de desligue del principal eh, del no principal porque es el, el legislativo del, del ejecutivo en nuestro país yo Bien. creo totalmente en la gestión que está haciendo miriam hasta bueno. ahora adelante france miren Definitivamente hay que ver en el contexto que se expresó la procuradora y sobre todo porque era en el momento de conmemorarse un onomástico tan importante, la de que establece nuestra Constitución como Estado, sobre todo como Estado libre, soberano de toda... Eh, atadura extranjera. De hecho, a diario se libra en la República Dominicana frente a escenarios internacionales una especie de lucha independentista, porque miren lo que está pasando actualmente, el presidente hoy se reúne nueva vez con los líderes nacionales para tratar el tema Haití. Entonces, en el contexto que hablamos de la definición de un Estado conmemorando el 6 de noviembre cuando pare por primera vez una constitución como Estado de la isla, de la parte de la isla que ocupa la República Dominicana. Es interesante entonces escuchar de la representante del Ministerio Público en la República Dominicana, doña Miriam Germán, una mujer de larga data, con historia y con una posición muy firme respecto a su judica, eh, judicatura durante los años que, lo, que la ejerció y ahora desde otro litoral. 50 años. 50 años de carrera ya. como abogada. No, no, de, como juez. No, no, pero eh, más de 50 años como abogada, pero como juez 50 años. En la vida nacional. Ella ejerció muy poco, como seis o siete meses. Sí. Ella no ejerció un año. ¿no? Y ahí entró Ella la salió judicatura. De, de la universidad, hizo exacto. una como una especie de. Eh, sí. ¿Cómo que le llaman? Una pasantía. Una pasantía. Sí, Eso era. Cayó la judicatura. Hubo una vez en que la separaron del, de la justicia, duró como un año o dos separada y luego volvió. Y luego volvió. Sí. Es decir, que de, se trata de una mujer de armas a tomar que ha hecho de su vida y sobre todo de su carrera una praxis de cómo piensa, cómo ve las cosas y cómo ordena las cosas. Y le creo. Y ciertamente se tiene ese, ese, ese ambiente de independencia que es lo que se debe de procurar y debe reafirmar porque Adredes, todo el país comenta, no importa la clase social a que pertenezca, que aquí los políticos hacen y deshacen. Y cómo nosotros cohabitamos y convivimos con esa realidad y con esa creencia de que aquí el presidente o un presidente decide y manipula a sus intereses y protege a su gente. Eso hay que erradicarlo, eso ni pensarlo. Aquí el que tiene hecha la, debe de responder por ella. Y debe erradicarse la, la, la, la, la composición de poder que se da para ejercerlo frente a un funcionario o frente al Ministerio Público en el caso, cuando lleva casos penales. De algo podemos estar conformes y es que verdaderamente se está sintiendo y se está viendo la independencia, la procura de la independencia, aunque no es perfecta, pero se está trillando según de la, y tomándole la palabra a doña Miriam Germán, que tanto requiere este país de esa independencia, de funcionalato, responsable, que es lo que se aspira y se espera. Bueno, yo pienso que eso es poesía. <risa> sí, eso pues sí, Eso de que independencia. Que ¿Tú te... Amado le ha ido trayendo un poco más de, de duda. Del sí, tú te crees que detener, meter preso a alguno de esos personajes que lo, lo están in, implica una llamada a Palacio primero. No te creas. Eso es, eso hay que dejarse de pendejar Eso no es, eso no es así. Eh, Palacio, quizás no te dice tú tienes que meter preso a esto, pero hay que ver cuál es el compromiso que tiene Palacio con. Este personaje no vaya a hacer cosas que hagamos un lío y metamos la pata. Entonces, Usted me entiende. Yo lo que no creo es que desde palacio hay una, una una corriente, ¿verdad? Fluida, de que mira, mete a preso a fulano o no mete a preso a fulano. No, eso no, porque eso sería muy burdo. Y yo estoy seguro que Miriam, <coughs> doña Miriam Germán, no iba a aceptar eso. Sobre todo por la trayectoria que uno conoce de ella. Pero... Eh, eso de que totalmente independiente, no, eso no es verdad, el, porque yo lo que le voy a decir a usted es una cosa, en realidad el trabajo que se está haciendo con relación a la persecución de la corrupción lo que hace es que engrandece de alguna manera el, la posición del gobierno nacional y eso ayuda, ayuda a la imagen del gobierno, óigame, eso es así, que se vayan dos o tres aliados, amigos, y muchos del otro lado, eso ayuda porque se nota o se, o se entiende o se vende la idea de equilibrio y se vende la idea de independencia. Todo eso ayuda al gobierno actual, hay que dejarse de pendejada, pero de que la llamada palacio van, van, eso es seguro, olvídese. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? A mí esa parte no me, no me preocupa. Porque el Ministerio Público no ha sido totalmente independiente, independiente, independiente nunca. Así, a ese nivel. En otros niveles sí puede pasar que, bueno. Pero, pero me preocupa que doña Miriam y el Ministerio Público se han enfocado mucho en el tema de la corrupción y han dejado de lado cosas de más importancia o de tanta importancia como ese. Y... Me refiero al hecho de que no se le ha dado la categoría que merece el individuo, la persona, el hombre, la mujer que sirve al ministerio público. Hasta ahora usted no ha visto ninguna reivindicación para lo que realizan el trabajo de ministerio público peligroso, problemático, importante, no ha habido, no ha habido ninguna reivindicación que uno conozca, que uno sepa. Y si la hubiese, la prensa se hubiese encargado de anunciarla, pero no se ha anunciado nada. Lo que quiere decir que se ha olvidado de eso. Mire, el Ministerio Público tiene un sueldo, pero no tiene un bono por, por eh, como tiene, por ejemplo, la judicatura, que tiene un bono por vacaciones, eh, le dan un incentivo para gasolina, le dan gasto de representación, al Ministerio Público no le dan nada de eso, lo único que le dan es una cantidad de gasolina que me imagino que hoy es tan pírrica que ni se nota, porque a mí me daban 8 mil pesos, pero en ese tiempo un galón de gasolina costaba ciento y pico de pesos, ahora está en doscientos y pico. Y con todo y eso, no era que me alcanzaba, porque yo tenía que estar viajando a la capital, por lo menos tenía que ir obligatoriamente cada miércoles a grabar el programa del Ministerio Público, aunque no me citara el procurador. Pero además de eso, cuando me citaba el procurador, o, o, o había una reunión de procuradores, o de fiscales y procuradores, había que ir para allá también. Que si no me coincidía que era el miércoles, yo tenía que dar un, dos o tres viajes a la semana a la capital. Entonces esos cuarticos se te iban de una vez viajando, ida y vuelta. Entonces, he visto que no, se ha, que no ha habido el interés en reivindicar al hombre y la mujer que le rinden el servicio al país a través del ministerio público. Eh, el asunto de la capacitación, el asunto de la formación, ¿eh? Eh, veo algunas publicaciones de que el Ministerio Público consigue 30 años para un, el asesinato de qué sé yo quién, pero claro, eso es el pan nuestro de cada día, eso no hay que estarlo anunciando, que el Ministerio Público consiga 30 años de prisión por un asesinato, porque eso es lo que la ley dice. Entonces, son cosas como que uno, y ahora veo, ahora veo que están obligando, o le está pidiendo por una orden general la procuradora le está pidiendo al ministerio público que cuando se trate de cuestiones inconstitucionales, tiene que hacerse a través del departamento de que me imagino hay un amigo mío ahí eh, Félix Tena de Sosa que me imagino que está manejando eso porque viene del constitucional o sea, es para darle una estructura eh, eh, legal eh, digamos eh, eh, unitaria a las tesis o a las teorías relativas a la constitución del Ministerio Público. Pero esa concentración lo que hace es que aplaza en el tiempo el desarrollo del proceso. Miren, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, si a usted le ponen una garantía económica y, una, y un impedimento de salida al mismo tiempo, usted paga la garantía, pero usted tiene que esperar que un departamento que hay en la Procuraduría un departamento que hay en la procuraduría, eh, mande, porque es a través de él que mandan la solicitud de impedimento de salida. Eso quiere decir, hasta que ese departamento no procese todas las que llegaron de ese día y lo hace a las 3 o las 4 de la tarde que la manda a migración, lo que quiere decir que el tipo que ya pagó su garantía se tiene que pasar un día más preso, 24 horas preso, sin tener ninguna disposición que lo mantenga en prisión de manera ilegal ¿Mm? y eso es producto de la burocracia, porque la concentración lo que hace eso, cuando yo estaba en la Procuraduría eso no existía usted le ponía un impedimento de salida y se mandaba de una vez a, directamente a migración no a través de la Procuraduría directamente a migración, me, nos mandaban una información de que ya se interpuso el, el, el impedimento en cosa de una hora o dos y e inmediatamente la persona salía para la calle. Pero esa concentración es lo que hace. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que verlo, porque en vez de estar poniéndole traba a la gente, creándole situaciones a la gente, el, el, el, el, el Estado social y democrático de derecho, lo que implica básicamente es liberar la, al Estado de todos esos trompezones que hay que dar para uno conseguir una, una, una actividad, una labor, una función del Estado. El Muchas Ministerio gracias. Público tiene que hacer reingeniería. Él es el funcionalato, es la, es la burocracia, sí. lo que tú entiendes que hay que ahora claro. adentrarse. No y reivindicar. Y te voy a decir una cosa, doña Miriam no ha ido a ninguna provincia del país, a San Cristóbal, por, la, por el Día de la Constitución, y para celebrar ese vigésimo eh, cuarto consejo del Ministerio Público. Bien.